Chao amichis, difícil más para el giorno de hoy. Un entrenamiento militar, un entrenamiento espartaco para todas las personas que quieren probar cómo está su resistencia, cómo está la fuerza. Vamos a hacer este circuito militar para el giorno de hoy. Habíamos bisogno de un palo de manubri, un palo de manubri Si tú no hay si tú no hay el y no te preocupes. prende dos botellas de agua de agua de al menos de 2 litros y al menos compensa così el peso vamos a hacer este circuito que te va a ayudar a meterte en forma a definirte a estar como un vero atleta como un guerrero da pablo aprovecho este momento para enviarle un saludo a Barabat TV Francesco Chechere. Antonio Venturella y 170 <risa> Espero de que, que estos entrenamiento se sean útiles a todos. Vamos a hacer este entrenamiento del inicio a la fin. Y vamos a utilizar nuestras señales que nos va a enviar una señal de, de, de 35 segundos con 15 segundos de recupero. Yo, este entrenamiento lo voy a repetir tres veces tú a casa voy a casa lo puedes hacer 4 volte 4 volte 4 volte 4 volte un allenamiento tosto per persona dura como te ok vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento en nuestro cuerpo vamos a enviar una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer estos ejercicios que he preparado para el giorno de hoy solamente 6 ejercicios 6 ejercicios cuánto dura esto 15 minutos ok prepárate porque tú sei una persona activa eh, no te dimenticares de, de portar la vitamina la hidratación lo que te piache lo que te piache lo que te piache que he portado solamente agua agua agua ok ok ok Ta, ta, ta. me piego me piego sí sí me piego está está me piego está está me piego está está el primo la primera serie, voy a hablar un poquito cómo se hace el, el ejercicio, lo que es la segunda y la tercera. ¡Cito! ¡Mudo, mudo! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Me masacro, me masacro, me masacro como voy! ¡Dame un no poco de corte! ¡Corse, corte, corte! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta! ¡Ok! Perfecto, podéis hacer un riscaldamiento prima de hacer este alineamiento este y después lo, lo, lo metiste y todo a posto. ¡Ok! Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ta, ta, ta! Continua, continua, continua Continua, continua Ok, prepárate, prepárate Prepárate que vamos a iniciar Vamos a iniciar, vamos a iniciar Nuestro primo ejercicio, nuestro primo Prepárate, prepárate, muévete, muévete en el posto Muévete en el posto, muévete. Nuestro primo ejercicio, defensa Defensa, uno, dos, Su, yendo Yendo, uno, ta Ta, Dale, Uno, dos, Ta esciendo, dai uno, due, dos, tu, la defensa, la defensa, uno, dos, tres, esciendo, Guarda uno, ta, su, esciendo, dai uno, uno, dos, ta, esciendo, ta, guarda uno, dos, su, esciendo, dai, <tose> okay, okay, <tose> nuestro privado ha estado fácil, vamos a aprender un poco el manubre, y manubre, y manubre, el manubre el Un el el paso avanti, paso avanti va 4, 1, 2, nuevamente destesa gamba 1, 2, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio 1, 2, destesa gamba, destesa gamba 1, 2, solamente uno solo, uno solo, da, cambio de gamba, si, sí. dai, dai, dai, dai. 1, 2, va, cambia, 1, 2, si, si, si, si, si, perfecto, perfecto, nuestro próximo, vamos a hacer un poquito de, de piegamenti, flexiones 1 2 Ascendos. Hoy. 1 1 2 3 4. Avante. Salgo. Nuevamente. 1 2 yendo Hoy. Hoy. 1 2 3 4. Avante dice sí, va 1 2 y siendo puño si no riesgo puño normal una una 1 2 3 4 si no riesgo puño va a venir para el piegamento normal gamba militar gamba gamba militar prendo el peso prendo el peso guardate 1 dos tres cuatro, fermo, 1 2 tres, cuatro, fermo, 1 2 tres, cuatro, fermo, uno, 2 tres, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, listo Uno, dos tres, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. Se si va, uno, 2, 3, 4, fermo. Gamba uh. militar, gambe, gambe. Presente las gambe. Piegamentos, pegamentos, pegamentos. Ok, y Derrito. Derrito Ok, continuo, continuo, continuo. Sí, directo, directo. Cambio, cambio, cambio. Cambio, Perfecto. cambio. Sí, sí, va, sí va, sí va. Sí, fuerza, fuerza. Sí, último. Ok, uh. fuerza. Sí. Vamos. Último, manubri, manubri. Vamos a hacer rebatores. Uno, dos, tres. Abro. Uno, dos, tres. Nuevamente, uno. Sube, 3, abro, 3, su, su, su, 1, uh, uh. fuerza nuestro primo round, segundo round. Yeah. <laughs> no estado fácil, no ha estado fácil, pero hemos reunido nuestro objetivo, senza excusa, que fa troppo caldo, que fa troppo freddo, que fa troppo vento, tantas excusas no te ayudan a, a cumplir tu objetivo, cero excusas, più laboro. lo importante, no fermarse mai. baraba TV Comandato Francesco seche Antón Antonino Venturela, comandato, comandato, puchetos a tanta, mira comando, Lo no puedes repetir cuatro vueltas, Puedes hacer así, los primos seis ejercicios, dopo fai un minuto de, de pausa, minuto inmenso, así, fino a completar las cuatro series, yo he tres series de fila, lo so, era un momento donde me he trovato en dificultad, pero no me un fermato, Mil, miles, miles, miles gracias. Tú te cuesta esfuerzo, vendrá pagato. De cuore, Pablo, no te dimenticare de fare stretch y de hidratarte. ¡Ah!